Seis, pasa la pelota ahora con. No? Ajá. Tres. tres, cuatro, cinco, seis, siete, dos, cuatro, cinco, dos, tres, cuatro. Ah, Vayan observando quién está detrás de mí y quién está cuatro, delante de mí. Cinco, seis, y cuando lancen la pelota, traten de hacer primero un contacto visual con su compañero, cinco, su compañera. Ajá. Lo veo, la veo seis, y luego digo el cuatro, número. Cinco. Seis, Ajá. Eso. Tres, cuatro. Cinco. Seis. Siete. Miro los ojos a mi compañero, a mi compañera antes de enviar la pelota. Eso. Cuatro. Ahora, ahí donde están, busquen a su compañero, a su compañera, y vamos a hacer la secuencia de números. Entonces, uno, dos, tres. ¡Gracias! Crucense. Pero traten de ir bien directo al objetivo. Busquen a su compañero antes de lanzar. Para eso nombro el número, para que mi compañero se ponga alerta. No, claro. <risa> es ¿Cuatro? Cinco, tres, 5, 5, cinco cinco 5, 5, atención cinco cinco 5, cinco, cuatro 5, cinco 5, 5, 6, en cualquier espacio un espacio así más o menos que tenga cada quien Ubíquense, busquen, yo me salgo un poco para no estorbarles y ahí el espacio que hayan elegido un poquito alejado de mi compañero o de mi compañera teniendo más o menos un espacio a los lados sin que vaya yo a golpear a nadie ajá bien, ok vamos a trabajar en lo siguiente Vamos a trabajar en algo que se llama puntos de apoyo, esto básicamente es balance-equilibrio. ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Primero, van a ustedes van a explorar todos los puntos de apoyo que pueden trabajar o pueden realizar con su cuerpo. ¿Como qué? Punto de apoyo, aquí son dos puntos de apoyo, donde estoy parado, normal. Después puedo ir a puntas. Nada más en esta postura puedo ir a varias situaciones, talones, puedo ir afuera, puedo ir adentro, ¿va? ¿Qué otros puntos de apoyo puedo encontrar? Este, aquí también tengo varias como posibilidades ahí, buscar el balance, o sea, ¿sí? Con el otro pie, atrás, busco. El balance. ¿Qué otro punto de apoyo? Puedo tener dos puntos de apoyo igual sin sí, que tenga mis dos pies. Entonces tal vez puedo tener mano y pie. Dos, tres puntos de apoyo. Aquí hay. Codo, hombro y rodilla, pero puedo levantar el piecito. Y se vuelven tres puntos de apoyo. Sí. Voy cada vez arriesgándome. Un poco más. ¿De acuerdo? Bien. Vamos. Empieza. exploren exploren busquen hay muchas posibilidades ustedes como sientan ahí sí, sí. ya no siento que ya no dice ahí voy buscando diferentes puntos de apoyo posturas más arriba, cuidado con, con sus articulaciones, lo hago suave hasta donde estoy, donde están los límites de mi cuerpo, no muchachos. Me, no, me, no me voy lejos, me voy profundo, eso, pero no me voy lejos más allá de lo que yo sé que puedo hacer. bien, Todo se termina para ustedes. ¿Qué van a hacer? ¿Van a caer así nada más? ¿O van a buscar manera de sobrevivir pues, ¿ok? Imagínense o sientan, involucrense tanto en su corporalidad, ¿qué se supone que puedo hacer ahí? Comprométanse con su cuerpo, por muy mínimo que sea el trabajo que estén haciendo, por muy sencillo, comprométanse al 100% con él. Entonces, Ahí donde están en parejas, van a hacer lo siguiente. Primero, vamos a ponernos de espaldas, así como... No, no, van a estar paradas las espaldas. Exacto. Entonces adelante, es pan comido para usted. Vamos, ah, ¿no, vamos. Entonces se juntan bien las espaldas, no agaches primero, primero en el suelo. Primero... Van sus rodillas más cerca, más, ajá aquí exacto aquí aquí y ahí vayan más, más, eso eso eso más, espalda más, ¿no? ahora más, más, más, más, más, más, más, más, Ahora, en esas mismas parejas van a hacer, van a más, más, Dos, tres, cuatro puntos de apoyo las parejas tienen que hacer el punto de apoyo, por ejemplo ustedes dos, si yo digo tres tres puntos exacto, entre los dos exacto, entre los dos, entre los dos por ejemplo invéntense algo en el momento ok, eso está bueno y también tiene que estar está bueno pero no solo resuelvan desde lo más fácil complejícenlo ¿no? entonces cuatro puntos de apoyo, uno puede estar con una pierna agarrando al compañero y el otro con otros dos puntos de apoyo o tres puntos de apoyo creen estatuas diferentes cada vez dos puntos de apoyo está bien, solo estoy haciendo observación. No mucho, hagan, hagan, hagan, no piensen mucho, hagan. Si no funciona, busquen otra manera. Dos. Ahí tienen cuatro puntos de apoyo. Punta de pies y rodillas. Y son tres. No piensen mucho, mucha Vamos a tomar Otra pareja Otra pareja Cinco puntos de acuerdo Mejor tres así Sí. y vaya ya, haciendo lo que necesita con ¿Ah? dos con dos con dos? dos puntos de apoyo con lo que ella está proponiendo o sea, inventa la mano o sea, sí Cuatro puntos de apoyo, cinco puntos de apoyo. muchachos. Ahí se, me... okay. Okay. <ríe> exactly. okay. ¿Quién más? ¿Quién falta? No <ríe> <risa> me gusta estar así, ¿no?